Residentes del sector Ventura Grullón denunciaron el mal estado en que se encuentran los badenes de dicho sector. Pidieron al alcalde municipal resolver la problemática, ya que de no resolver, los mismos se verán en la necesidad de lanzarse a las calles. Y los contenedores que están malos también. Eso fue ahí en ese baden doblando, estoy pelado y agolpeado, por favor, que nos resuelvan con los badenes. Hay niños y niños que tienen que se meter en esa agua tan sucia también, porque se apose el agua, entonces. Eso es un peligro para la comunidad, los badenes mal hechos. Hay síndicos de aquí que se pongan las pilas, que vean cómo están estos, estos badenes aquí y estos barrios, que se pongan a limpiar y a paitar para acá el síndico ese, porque vive hablando del otro síndico. Ahí no está nada, no, no ha hecho nada. Además, señalaron que enfrentan serios problemas con el servicio de agua potable, por lo que hicieron el llamado a INAPA. No llegue el agua, dura casi un mes o dos meses sin llegar. Nosotros vamos a quemar toda esta vaina para acá, que ya estamos cansados de hablar con la gente esa del tanque, que no vendan el agua y la gente que está controlando el agua. No nos están matando agua. Abre, pues que, Para NTN, reportó Arismendi la Antigua.